Su nómina eh, anual no rebasa los 10 millones de dólares, el único. Todos los demás, todos los demás van desde los 13, 14 hasta los 40, 45 millones de dólares. Bueno, en. en Tigres hay, ah, por esto hay jugadores que casi ganan eh, al año lo que gana toda la toda, todo, todo, todo, todo pueblo, es correcto. Sí, señor. Me preocupa su negatividad. Vamos a calificar caminando a la Copa del Mundo y le preocupa Llega Muchísimo la bola en profundidad, intenta conseguir el esférico aquí Orrantia clavón. ¡Qué óvole! El Pocta la sacó con la cadera, Gularte, de forma verdaderamente espectacular. Y Otero no Libre Torre. Trata de clavar la bola en la media luna Lo consigue correctamente Atención con esta buena jugada El remate por parte del número 16 Rivas le pegó de primera espectacular El balón va desviado Se asoma Santos Que da hasta el momento un partido bastante interesante Ujo Se mete al área Lo acompañan tres Diagonal retrasada Está el primero le entró con parte interna Mancuello y el exfutbolista de Vélez Arsfield la puso contra el palo de la izquierda y no pudo concretar. Qué buena jugada de Uruguay. Ahora tiene a tres en el área, el centro es flojísimo, la saca Torre, rebote, para, la agarra Sabroso. El balón se va de zurda de y desviado. Vamos, otra vez la frago trasoparistegueta, sacude desde el fondo el equipo poblano con un disparo. Luego de que había rechazado con la cabeza arriba la termina Mancuello. Ya juega mejor Puebla. Se ha la vuelta, la toca Borelán. Está el primero el disparo. ¡No! Madre Santa, ¡Ca! ¡Ca! Carrillo. Carrillo. Sí, que se tape la cara, sí, por favor. Carrillo. ¿En qué momento pasó? Y la jugada. Los duelos. Que... Otra vez en cara se filtra, la toca, le respetan el esfuerzo, gorriarán Y después le termina pegando. Preciado recuesta, Anthony. El juego, los dos equipos Pero... lo promueven hacia adelante. Y tiene detalles. También a muy... Mancuello se tarda un poco, se la dan a Mancuello. Mancuello prepara, le va a pegar Mancuello. Desviado. Se antojaba de primera. Al momento de que Gortizo le pone el pase, no sé, se si le queda demasiado Lista. cerca. ¡Ojo con esta listilleta! Acevedo, Araujo, madre santa La tapó sin querer el propio ¡Oh! Rodríguez Y luego casi es autogol ¿Qué está pasando? Los aires de la Malinche, cruzado desde Tlaxcala Mira lo que genera Contrapreciado, otra vez la tocó Suárez, la tiene preciado Cruzado, disparo, viene La bola se va desviada Gran jugada, qué velocidad la y Lo vio adelantado Se frena, se quita Ari Estelleta, sigue Corriarán, sale Anthony Es que venía muy solo No venía nadie Y para, casi penales. ¿eh? No. casi Sí. Yo Depardo, el... Busca doble contacto Llegó el primero pues Salió mal Acevedo Hasta el primero gol ¡Gol! Apareció Reyes, fútbol en tus manos del Cel. Buscaron un centro al segundo palo, la contactó Aristeguieta, la recentró con la cabeza. Choca Acevedo contra varios compañeros, termina cayendo la arena. Pide Guieta, la termina tocando hacia atrás, se pierde un poco el peligro, la mantiene Cortizo. Ya la dejó ahora para Araujo. Se frenó, metió el centro, está el segundo, se remate, gol. ¡Gol! Fútbol en tus manos, Telcel, dijo. Lleno de la verde, por favor presión gasolinero y para adentro. Esta malla pues. que tienen. Ojo con Suárez, aquí está el descuento. Atención, llega el remate, aguirre gol. Gol. ADN, un equipo ofensivo y ahí el partido está interesante Prieto, remate, gol. gol ¡Gol! De Santos Laguna de Torreón Fútbol en tus manos, Tercel. Saque de banda que termina haciendo un tiro de esquina, nadie lo vio venir Largo trazo de Prieto, la pelota va prácticamente al segundo palo en saque de banda